Espero que estén excelentes. el día de hoy traigo un tema super, super rápido porque creo que les puede servir a muchos eh, eh, Ayer mi hermano me mandó un mensaje porque le recomendé que viera una serie en Netflix que se llama Spartacus Si no la han visto les recomiendo que la, que la vean, es una serie un poco ya vieja pero vaya que me encanta, es todavía de mis favoritas eh, el chiste es que le recomendé que la viera y mi hermano, bueno, pues sí, dijo, ok, la voy a ver, a checar entonces se puso a ver en Netflix a ver si estaba la opción de eh, ver Spartacus y para su sorpresa él, él estaba viajando, creo que está en algún lugar de Sudamérica, no recuerdo dónde eh, Bueno, X. Eh, el chiste es que no estaba disponible esa serie en Netflix de ese país y entonces me mandó, me dijo, oye, me dijo, ¿seguro que está en Netflix? Y dije, sí, ya lo estoy viendo en este momento, esto ya está aquí, ¿no? Y entonces eh, resultaba que, bueno, como ustedes saben, probablemente Netflix en algunos países bloquea ciertos contenidos. ¿Por qué? Bueno, porque en algunos países las televisoras o otras compañías tienen convenios con las productoras para eh, ser las únicas responsables o las únicas que puedan mostrar cierto contenido en esa región geográfica. Es decir, por ejemplo, si, digamos, Marvel tiene un convenio con, digamos, Televisa para que... O, o con Cablevisión o con, no sé, alguna compañía televisora y el convenio implica que solo ellos pueden mostrar las películas de Marvel en, digamos, México, entonces eso va a evitar que cualquier otra compañía que muestre esas películas alrededor del mundo las, eh, las muestre en México. ¿Por qué? Porque esos convenios generalmente son convenios que se han manejado ya por años y pues es muy difícil que de repente Netflix llegue y quiera cambiar todo, ¿no? eh, Entonces hay restricciones de contenido en Netflix y no solo en Netflix sino en HBO Go, en Hulu, en Apple TV Plus en Prácticamente en cualquier servicio de eh, bueno entretenimiento, shows, películas, en internet Hay restricciones para cada país, es normal Ahora, ¿cómo pueden ustedes, sin importar en dónde se encuentren Cómo pueden sobrepasar, cómo pueden quitar esos bloqueos Y poder tener acceso a cualquier cosa que quieran ver en cualquier parte del mundo, es decir, cómo acceder a Netflix global o a Hulu global o a HBO GO global o a cualquier cosa. Bueno, esto es algo muy sencillo. Usen un VPN, que significa Virtual Private Network. Eh, y simple y sencillamente es un software que tú descargas en tu teléfono bueno, una app que descargas en tu teléfono o un software que descargas en tu computadora o un software que descargas en tu eh, tele televisión inteligente y ese software te permite cambiar el país en donde internet piensa o cree que tú estás es decir, si estás en México te metes a su software y dices, ¿sabes qué? El día de hoy quiero que la gente, o que el internet piense que estoy en Estados Unidos, o en Canadá, o en Australia. Entonces lo activas y todo el internet, todo el internet, no importa el sitio que manejes, el sitio que uses, el sitio que visites, todo el internet va a pensar que estás en el país que elegiste. Y esto te da muchos beneficios porque eh, no solo puedes acceder a acceso que está bloqueado en ciertas regiones sino que también puedes acceder a promociones o a beneficios que solo están activos en ciertas regiones y lo mejor a todo es que todo esto te brinda un paso extra, un, un nivel extra de seguridad ¿Por qué? porque cualquier cosa que tú hagas en internet usando un VPN nadie va a saber que lo estás haciendo tú desde tu casa. Y no estoy incitando a nadie a hacer nada ilegal, pero, por ejemplo, que si a veces estás descargando música o estás descargando um, películas del internet, que evidentemente no es legal, eh, o si estás eh, enviando mensajes o fotografías tuyas desnudo, o si estás, no sé, cualquier cosa. O sea, simplemente estás... A lo mejor estás compartiendo una, un internet con diferentes eh, usuarios, tus, tus compañeros de piso o tu familia en tu casa, en fin, cualquier cosa. Cuando tú usas un VPN en tu computadora o en tu celular, haces que tu conexión sea completamente privada y que nadie, primera, que nadie te pueda hackear, segunda, que nadie pueda tener acceso a tu dispositivo, tercera, bueno, brinda hace, hace que puedas... Eh, eh, vaya, eh, tener acceso a regiones bloqueadas y bueno, es, es un sinfín de beneficios. Entonces, si tú estás teniendo problemas para, por ejemplo, acceder a algún contenido en Netflix que quieres ver porque no está disponible en tu país o en alguna otra aplicación, algún otro sitio web, eh, en fin, lo que sea, recomiendo que uses un VPN. Hay muchos en internet, puedes ir a Google VPN y te va a aparecer un montón. Evidentemente que los gratuitos no van a funcionar en, en compañías grandes como Netflix porque, vaya, Netflix es muy inteligente. Entonces, evidentemente que lo que Netflix hace es ir directamente a los gratuitos, los descarga, checa cuáles son las conexiones que usan y las bloquea. Pero si usas uno que, que no sea gratuito, que bueno, realmente son muy baratos usados usar, puedes, puedes, contener, um, puedes encontrar VPNs desde un dólar al mes. Uh, ahora con la cuestión del Black Friday, Black Friday y el Cyber Monday, uh, hay muchas, hubo muchas um, opciones en donde podías contratar un VPN por 5 años por 50 dólares, que no es nada. Realmente súper, súper, súper barato. Eh, pero bueno, hay diferentes opciones. Y eh, cuando tú pagas, evidentemente que la compañía se encarga de constantemente estar cambiando eh, las direcciones. Entonces las compañías no pueden estar bloqueando las todas. No pueden estar checando todas y bloqueando las llaves. Entonces funcionan mucho mejor. Eh, si ¿Quisieras alguna recomendación? Yo, en lo personal, uso oh, PureVPN. Eh, lo voy a dejar en la descripción. Ahí les eh, voy a dejar el link si les interesa usar este VPN, que es bastante bueno. Tiene más de 150, 140 países. Entonces, si quieres ver contenido en China, o en Kazajstán, o Uzbekistán, o en algún lugar que de verdad está súper remotamente lejos o escondido eh, bueno, puedes usarlo pr pr probablemente estará en la lista y es bastante bueno y tiene la opción para descargar en Android en, en Apple en la computadora en las televisiones es bastante, bastante bueno se los recomiendo, chequenlo les voy a dejar en la descripción el link y a lo mejor algún eh, código de descuento que quizá puedan usar por ahí, vale? Eh, y entonces eso fue lo que hice, le mandé le mandé esto a mi hermano y bueno, finalmente él pudo tener acceso lo cual, me me, realmente este tipo de cosas se me hacen sorprendentes porque la solución es tan fácil tan fácil como ir a Google y checar cómo ver Netflix en otro país y te aparecen ahí todos los artículos, me sorprende que la gente no, no conozca o no sepa de esto de forma más cotidiana, no pensaría que es muy normal hacerlo, pero quizá es normal para mí, quizá no sea tan normal para otros. En fin, espero que les sirva, cuídense mucho, eso era todo, nos vemos pronto, chao, chao, chao.